Proyectos llenos de amor y amistad. En este video te enseñaré a armar este mini álbum de scrapbook. Pues si te gusta el scrapbooking o quieres iniciar en este mundo del de recuerdo, pues sí, porque básicamente scrapbooking es eso, uno almacenar sus recuerdos en fotos, ya sean álbumes de muchísimos estilos. En esta ocasión vamos a replicar este mini álbum que el diseño está disponible en Cricut Access. Así que aquí te voy a enseñar a armarlo, ya que si eres principiante, pues probablemente quieras saber qué hacer con todo esto. Así que acompáñame. Si te está gustando este video no olvides suscribirte al canal, hazlo ahora mismo. gusta Instagram o TikTok puedes encontrarme como Edna's Craft. Espero que disfrutaras este video y si fue así no olvides regalarme un me gusta, suscribirte y compartirlo. ¡Hasta la próxima!